Pues esas cosas Sermuján, nacieron de una casualidad y fue una marcha de protesta que hubo, no recuerdo si a finales de 2016 o comienzos de 2017, los payasos salieron a marchar pidiendo un segundo de salud porque decían que se enfermaban y, y no tenían un apoyo del gobierno ni de ninguna institución a mí eso me llamó la atención y, como decía una Diego Sorno en las charlas, eh, pensé que más allá de eso, más allá de lo anecdótico que fue la protesta, ahí podía haber una historia y medio curiosidad de conocer a esa gente que se disfraza para amenizar los cumpleaños de, de otras personas. Es gente que deja de pasar tiempo con sus hijos los fines de semana para ir a lembrar a los hijos de otros. Es un trabajo muy sacrificado, ¿no? Me empecé a juntar con ellos. Al comienzo hubo desconfianza. ¿Quién es este? ¿Por qué quiere pasar tiempo con nosotros? y poco a poco me fueron viendo como uno más, ya ellos me llamaban para decirme va a ver esto, va a ver aquello, vamos a tener una reunión de dirigentes, vamos a desfilar por el 6 de, de agosto, o mi, mi padre me está enfermo, vamos a verle a la, a la residencia de ancianos. ¿No? Entonces fueron surgiendo un montón de cosas y yo fui pues absorbiendo y, y mugiendo viendo por dónde me iba a llevar las la historias. Tuve un año investigando eso. Como decía, me llegó al final al incluir más formatos y más herramientas en ciudad, mm -hmm. yo empecé a trabajar en realidad como fotógrafo a mis 20 años no soy profesional, soy amateur, pero no me gusta y, y cuando tengo un tema largo eh, que voy a estar varios meses reportando, pues de vez en cuando voy con la cámara, también hago imágenes ¿no? y me parece que es un apoyo que, que, que el texto gana con las imágenes y ahí entonces si uno piensa que esto gana, pues por qué no incluirlas. Es algo que ya hicimos en Rigor Mortis, es algo que ya hicimos en la vida de las cosas y, y funcionó. Y, y a mí me gusta, también me gusta hacer fotos, entonces aunque lo tengo un poco más apartado. Y a mí sí que me gusta trabajar en proyectos largos. Entonces intento encontrar un hilo conductor, ¿no? En la vida de las cosas eran los objetos, que estuve un año publicando una columna en el diario La Razón acerca de objetos, pero con la idea de hacer un libro, ¿no? La concepción inicial era hacer un libro, pero yo dije, ¿por qué no hacer una columna? Y así me obligo a escribir todas las semanas de un objeto, ¿no? en el en el en los mercanceles de Chelly, lo conductor puede ser que se trata de, de grandes hazañas de personajes minúsculos como lo bien lo dijo la editorial en españa cuando lo publicó en rigor mortis en la muerte y en el, pero hay una antipendencia de estos tres libros con el de los panigiasos que esos tigres eran como una recopilación de historias bajo un mismo panaguas, bajo un mismo tema. El de los panjías es una sola historia y para mí ha sido un reto mayor, ¿no? Trabajar una sola historia, grande, con varias voces, pero, pero una sola historia, ¿no? Querer reflejar un solo mundo, no ya en 15 reportajes vinculados a ese mundo, ¿no? Sino. Y a mí me gusta trabajar mucho con lo cotidiano. Y a mí me gusta que, que lo que yo haga, eh, lo pueda leer mi vecino, que es ingeniero, o la, o la señora que vende verduras o frutas en la frutería, o, o hasta un niño incluso, no me gusta el lenguaje de ni el lenguaje barroco, soy más de eh, soy más y cada vez más de ir al punto de intentar retratar las cosas así pero no irme por meandros y, y me gusta mucho lo cotidiano de, eh, saber reflejar en lo que vemos todos los días eh, cosas que que, que realmente también forman parte de nosotros porque los payasos, por ejemplo, hacen algo que es muy difícil hoy en día, hacen reír a la gente. Vivimos en un mundo de estreses, vivimos en, en un mundo en el que para la gente que estamos de mal genio todo el día y, y, a, y hacer reír a las personas en ese contexto es algo muy valioso.